Gente de Youtube Y padres de familia En el día de hoy estaremos hablando De un fenómeno muy conocido Llamado Fortnite Battle Royale y les explicaré a los padres por qué deberían dejar a sus a sus hijos jugar Fortnite Pero también precauciones que deberían tener Bueno, sin nada más que decir, iniciemos Para iniciar hay que saber que en Fortnite hay tres tipos de modos El modo salva salvar mundo se compra por medio de paquetes de paga y que es una aventura en multijugador. También está el modo Battle Royal o batalla campal que es por el que es conocido mundialmente. Aquí son es un juego en donde 100 personas caen a en un mapa y en ese mapa se tienen que eliminar para ver quién es el último en sobrevivir. Este modo se puede jugar en dúo o en escuadrón con los amigos que conoces. Como podemos ver aquí, son 100 jugadores que caen desde un autobús de batalla a intentar eliminarse entre ellos para ver quién queda de último superviviente. Es un juego que hace muy bien por, porque al eliminar a un jugador no muestra partículas de sangre ni muertes realistas. Y eso ayuda mucho a, a los papás que, jueguen, que, que dejen jugar a sus niños que no sean juegos tan violentos. Y también está el último modo de juego, llamado modo creativo. En este modo creativo, como su nombre lo dicen, los jugadores o los niños pueden crear sus propias islas o unirse a otra isla ya creada por otra persona Pero eso no significa que va a interactuar con otra persona, eso solo significa que va a jugar una isla creada por una persona Y aquí les hago una pequeña demostración de cómo, de cómo sus hijos ganan las partidas y otra demostración de una eliminación como ven, este juego es un poquito diferente a los demás porque en este juego podemos ser más creativos al poder construir. Podemos construir una casita, podemos construir nosotros lo que queramos. Bueno, ahora sí les voy a hacer la demostración. ¿La mata? Y así se gana una partida. Como ven, las eliminaciones no son sangrientas. Este que sale un proyector y se llega al personal también los padres deben estar muy pendientes a quién tienen de amigos sus hijos por ejemplo yo aquí tengo a, a un amigo mío que lo conocí hace mucho rato y a un y a mi hermana hay que tener mucho cuidado con esto porque la hay gente mala hay personas hay adultos que se hacen pas, pasar por niños y así empiezan a preguntarle eh, cuál es tu instagram y para que te, te, me escribas un mensaje en privado y me mandes una foto y pero no le digas a tus padres y así así así que cuando vean cuando vean esta lista pregunta a sus hijos quién es cada uno y si los conocen o no y si, tiene, y si tienen peligro o no. También Fortnite tiene una tienda de objetos en donde cada día salen nuevas cosas que los niños, los adolescentes o el público en general puede comprar con la moneda del juego llamada V Bucks en inglés y en español serían pagos. ¿Y cómo se consiguen los pavos? Los pavos se pueden conseguir de dos maneras. Intentándolos conseguir en los desafíos que propone el juego que es con algo llamado pase de batalla y, la, una, forma, y una forma muy usada que es comprando los pavos que es aquí poniendo el número en la tarjeta de crédito o usando Paypal muy importante para los padres es que pueden ver lo que está haciendo su hijo mediante mediante un sistema de control parental para eso se tienen que ir en estas tres barritas de arriba seleccionar la opción llamada control parental y ahí empezarán a configurar la cuenta la cuenta del control parental. Y sin más siendo este video, recuerden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos para que este video llegue a muchas más personas y se puedan informar de qué de es Fortnite. Muchas gracias.